Bueno, vamos a trabajar sobre este paisaje. Fijaros, eh, tengo aquí... Es... Me gusta este paisaje, fijaros en el cielo, en comparación a, a la nieve. Aún así, vemos que es un cielo pomizo, agrisado, más oscuro, mucho más oscuro que la nieve. Pero aún así, hay una cosa, hay una, cosa una realidad. La nieve no es blanca no es blanca. Veremos, veremos que tiene un color roto, aparte de los colores que está refractando, su valor tonal no es el blanco. El valor tonal se acerca, es un gris casi muy pálido, pero no es el blanco. Fijaros en estas imágenes que tengo de apoyo. Y en gris y tenemos aquí una pequeña escala de grises, ¿de acuerdo? Es una escala de grises que mantiene una distancia proporcional hasta llegar al blanco, donde cerca del blanco he sumado un gris para ver, situar las diferentes manchas de blanco de la, de, de la nieve, la tendencia blanco, blanquecina de la nieve, nos situamos sobre estos dos últimos grises, fijaros, pero nunca ha al blanco. Vamos a ver por el dibujo. Venga, vamos a ver. Eh, si lo deseáis, lo que podéis hacer es cuadricular esta imagen y a partir de aquí ir componiendo a base mosaico el dibujo. Yo lo voy a hacer directo. Voy a intentar... Más o menos por aquí voy a poner la línea esta que nos empieza ya el... el muro... Lo pondré por aquí, levantar el muro por a esta altura y ya todo esto va a ser cielo. La mitad la tengo por aquí aproximadamente, si no me equivoco. Por aquí está aproximadamente la mitad. Y voy a levantar un poquito más de la mitad. Por aquí. Por aquí. unas manchas por aquí el terreno va cediendo a la mitad ya empieza esta otra mancha más grande hasta aquí no hay que esta mancha grande que tenemos aquí no hay que hacerla muy grande porque esto nos va tenemos que tener esta distancia grande en este porque esto nos va a... nos va a dar calidad en la, en la, en la fuga en la, en, la, en la profundidad del dibujo Tener esta mancha más o menos ajustada en la, en la proporción correcta va a generar la sensación de espacio que necesitamos. Por aquí. Más o menos. Por aquí. Por aquí. Esto va a ser el trabajo de pincel, como siempre digo. Y por aquí viene esta mancha con una roca por aquí y se acerca por aquí. Esto llega por aquí. Manchas por aquí abajo y se van perdiendo por el exceso de nieve. Aquí hay otra superficie con nieve, hay unas manchas. Y aquí están las rocas que empiezan a escalar por arriba hasta llegar. Está aquí. Está aquí. Venga, va. Vamos. Seguro, árboles por aquí, cuidado, hay que ver un poco la relación de, de volúmenes que se van generando, cómo se relacionan, tenemos un volumen aquí que es este árbol y tenemos esta mancha de aquí de hierba ¿eh? que sobresale de la nieve, muy bien, pues si lo que hacemos es intentar centrar este con este, lo que se está sucediendo es que tenemos una mancha que es esta, que reposa por aquí, otra mancha, tiene una continuidad, y entra por aquí y nos hace un efecto de tenazas. Esa es la mancha que vemos, es esta. Esta es la forma que vemos, y aquí está la nieve. Esta es la relación de manchas, y de, de, de grupo, conjunto de manchas, sería esa idea, no separar esto de esto en relación, sino, esto lo veo con esto, veo esta, esta esta manera de enganchar estas imágenes, por aquí me llevo esta mancha, por aquí tenemos el muro que se separa de este conjunto de manchas, un poquito más de muro, por aquí, de las grandes, vamos a marcarlas para ya tenerlas presente, y pequeñas. falta dibujarlas, pero bueno, más o menos así nos, nos hacemos una idea otra mancha aquí otra línea por aquí las piedras van encajando vale. dejaremos esto así, sin explicar así Por aquí parece levantar un árbol, lo vamos a hacer un poco más grande que no parece cabeza de un arbistruz. Por aquí hay hierba. Esta abertura y piedras que se rompen por aquí. que están por el suelo también un poquito ahora aquí. Aquí hay otro hay una mancha triangular así y aquí un poco a la derecha Ay, perdón a la izquierda tenemos esta mancha más grande sí y tendremos otra que vamos a sacar ya de plano más o menos repartimos así el espacio, es un... que he utilizado como referencia, no yo no, como tengo más largo que, que, que la imagen de referencia, pues lo, lo escampo un poco. Si lo hacéis con los cuadrados proporcionados, tendréis que cortar y no pasa nada, simplemente para que coincida la proporción general. ¿eh? y manchas por aquí se acercan aquí y aquí hay esta sensación de que viene por aquí y por aquí manchas por aquí ya está que una piedra Bueno, más o menos. Un poquito más de dibujo. Bueno, no hay que dibujar más de lo necesario. Nada, porque después habrá muchas cosas que son trabajo de pincel y no quiero que el dibujo me force y que el pincel al final corra libre y al fin y ya defina. Sí. Bueno, más o menos, más o menos. Vamos a manchar. Vamos a intentar re repartir el espacio. Las primeras manchas no trabajaremos sobre el cielo aún. Lanzaremos las primeras manchas más claritas, muy claritas, para romper el blanco del papel, que tampoco es blanco. Empezaremos por un color más limpio aquí, un amarillo muy, muy, muy pálido, roto, un amarillo roto, no va a ser un, no va a ser un amarillo puro, roto me refiero a mucha agua, va a ser muy pálido, nos iremos con este tono aquí un poquito anaranjado, nos iremos aquí por un, una zona más fría, esta zona va a ser más fría, y esta vamos a poner un poquito de, de, de, de lenta y aquí un poco de azul vamos a, hacer una, vamos a trasladar esto, estas manchas por aquí, vamos a ver voy a hacer un espacio aquí ah, sí. ya con, la mancha, con las manchas que tenemos en la paleta con exceso de agua ya me va a servir para hacer un gris roto sí, y ahora le voy a dar una tendencia este de aquí le voy a poner un poquito de naranja, más naranja, más agua y voy a lanzar por aquí y voy a poner agua por aquí arriba para que no quede muy marcado y ahora voy a poner un poquito más de naranja y agua y voy a lanzar un poco por aquí. Bueno, esta zona de aquí va a tener una tendencia amarillenta y le voy a poner por aquí un poco de amarillo, agua, agua porque no quiero que es... me dé un tono muy oscuro, muy... el gris no, no me ceda en su oscuridad, pon aquí, agua. Y vuelvo a poner agua por aquí arriba. No quiero que quede muy manchado esto. Quiero decir que no quede seco y, y que hay un. Se me solapen aquí las, los niveles de. Las naranjas. Niveles de acuarela. Y por aquí lo lanzo. Por aquí. Muy bien. Por aquí. Y por aquí. Sí. Aquí. Voy a coger un poco de. Carmín. Un poco de carmín y lo voy a dar por aquí, esta parte de aquí. aquí. Un poco de amarillo. Esta parte de aquí con agua y esta parte de aquí más fría. Estas mismas manchas aquí voy a poner cobalto, agua y enfriaremos esta parte, es más atmosférico, fijaros, así, más, tú con un mop es más que suficiente, así, bueno, voy a coger un poco de cobalto, con agua, y voy a irme a unas partes, de eh, por aquí, para enfriar, realmente, y que no quede tan plano. La realidad es que no todo es el mismo color. Tiene que quedar plano. Y aquí un poquito también. Un poquito de este frío. Y a lo lejos. Aquí. Por aquí. Y aquí. Un poquito más. Un poquito más aquí. Así. Y bueno, no nos pasemos, pero más o menos esa es la idea. Por aquí también. Así. Ah, Para esto. Que seque. Un segundo, antes de que seque, voy a poner un poco de naranja. Esta parte de aquí quiero exagerar la sensación. Vale, venga, ahí se queda. Dejamos secar. Venga, vamos a continuar ahora con las rocas, porque es el siguiente nivel de gris. El cielo es más oscuro. Aunque aquí se oscurecen un poco las, las piedras. Vamos a empezar por aquí y después ya oscureceremos. Vamos a buscar un color con el ocre. Voy a coger el ocre. Un poco de naranja. Y el siena tostada. Voy a darle un tono más roto con el, con el azul. Lo llevo a un lado. Y aquí. Y más naranja. Agua. Más naranja. Vamos a ver. Un poquito más de naranja y opre. Sí. Un poco de rojo de carne y naranja. Ah, sí. Voy a contrapelo aquí porque genere algunos efectos. Porque esto va a ser un poquito más oscuro, con lo que no me preocupa taparlo por aquí. Y ya voy a poner algunas manchas para piedras, voy a poner un poco más de carmín, por aquí. Y aquí. Un poquito más de carmín, un poco de azúcar un poco. También va a escurecer un poquito más, que esta parte de aquí es un poco más oscura. Voy a repartir por aquí. Bueno, no voy a trabajar ahora esta parte, pues un poco más de azul para limpiar un poco más esta parte de aquí abajo y esta de aquí. Por aquí estoy voy a manchar cuatro piedras por aquí un poco más de carmín por aquí otra agua por aquí va manchas por aquí así son más oscuras ya es más oscuro por Bueno, ahora voy a trabajar el cielo, voy a coger este pincel, voy a limpiar un poco la paleta y ya vamos allá, voy a poner un poquito de cobalto, min y un poco de amarillo más. un poquito más de camín de amarillo y un poco de neutral tin más amarillo y voy a probar el gris bueno más o menos voy a preparar más Neutral Ahí, cobalto. Voy a poner este carmín. Uipa. Y un poco de amarillo. Agua. Y vamos allá. Sí. Voy a coger un, un map. Agua y vamos allá. Voy a poner un poco de humedad por aquí. Que toque un poco, porque así se va a contaminar un poco este, este color tierra y el color del cielo, que ya me interesa, y, y que se corte así, como aquí hay, hay vegetación y hay, hay es oscuro, puedo entrar con un poco con el cielo por aquí, y aquí también que se contamine un poco esta, esta mancha. Venga, voy a poner un poquito de Neutral tin y voy a dar unos toques por aquí, sí, y por aquí. Está bueno y se va integrando, así. Y ahora un poquito de amarillo o quizás naranja, Quito el exceso de humedad, por aquí arriba un poco, solo para dar una sensación de luminosidad, de luz por aquí así así que se vaya por aquí así voy a coger este pincel ya que estoy aquí, por aquí, voy a coger un poco de naranja, naranja, y voy a recordar un poco el tono de naranja por aquí, por aquí, por esta parte de aquí. Venga, vamos a dejar secar esto. Bueno, lo tenemos seco. Aquí tenemos unas gotas y explosiona. Esto a veces queda bien dejar unas gotas que explosione porque genera un poco de ruido de atmósfera. Si es muy exagerado, cuidado. Yo con el dedo puedo quitar un poco de exceso. Pero bueno, no importa. Um, voy a trabajar ahora la zona de las hierbas, árboles lejanos, para empezar a entrar ya con la parte del dibujo y acercarme ya por esta parte aquí. No quiero que quede muy marcado, con lo que voy a hacer un poco de chuchu con el spray, voy a sprayar con agua por aquí, voy a humedecer y para que un poco se pierda la, las, las, los bordes de, de, de las manchas que voy a hacer, ¿de acuerdo? <coughs> Vamos a por un tono... Vamos, a ver. Vamos a por un tono un poco terroso. Voy a hacer por aquí y por aquí. Así. Voy a coger el perla, y he hecho esta mancha de aquí, voy a coger sombra natural, sombra natural, este gris ya es un poco más intenso, ultramar, neutral team, un poco de ocre, así, con naranja naranja y neutro team voy a ver si esta mancha ya me va bien eh, más o menos le voy a dar luz con el naranja le voy a dar luz y con este tono le voy a dar le voy a ir alejando enfriar un poco y parando con estos dos una mancha así también quiero un poco de humedad por esta zona de aquí para que fluya con parte de nieve un poco así más que nada es porque no quede muy definido muy muy muy enfocado un poquito más de neutral team y arriba y aligeramos y aquí apretamos con el neutral team sombra natural, ultramar Estoy intentando utilizar este Neutro Ultramar con el sombra natural. Voy a trabajar por aquí sí. Sí. y también más naranja y aquí una línea por aquí. neutral sombra natural I... Y me voy por aquí. Aprovechamos ya que estamos con estas manchas para entrar dentro de las líneas de las piedras. Podemos hacer esto así y también con un pincel, un perla humedecido, podemos entrar con humedad y que esas manchas que estamos haciendo por aquí se vayan filtrando. Tiene que ser más oscuro igualmente, pero bueno, por aquí, desde que sé que voy a dar una pincelada aquí, así por aquí, y aquí vamos. se levante un poco esto así. manchas más o menos por ahí y a aquí sombra natural en la mezcla y ataco así y Más sombra natural. Neutro Tin para oscurecer un poco y dando manchas oscuras por aquí. Sí. Y un poquito por aquí. Sí. Y por aquí. Quiso poner el dedo, ah, sí, y lo mismo, algunas manchas. pequeño chuchivo aquí Creo que no quede demasiado dibujo demasiado ilustrado aquí unas manchas aquí era tostada directamente también otra mancha por aquí Así. bueno venga vamos a seguir unas manchas voy a poner naranja aquí y sombra natural y me voy por aquí abajo sí. otro chuchu por aquí abajo así se funda un poco más intenso voy a poner cuando quiero intensidad voy a poner un poco más de neutral tin con el naranja voy a dar más intensidad por aquí y este va hacia atrás con naranja, tin, y aquí tenemos unas manchas más oscuras por aquí y aquí también por aquí y aquí tapo, que cierro esto, y quiero hacer una mancha grande aquí, voy a poner un poco más de luz con el naranja y voy a lanzar el pincel así, y complemento, complemento la mancha, Le dibujo, esta parte de aquí un poco más oscura, este dibujo de arriba para que recuperar la forma por aquí por aquí y nos vamos por allá hay un poco de mancha que está que se nos une por aquí abajo un poquito de y vamos a poner un poco más de naranja y ocre una mancha aquí el exceso de pintura y este color que acabe recuperando aquí el tono Y vamos a ganar espacio aquí, lanzo el pincel, bueno, esto es dibujo, ¿eh? esto es dibujo, aquí se acumula la información porque el, la superficie aquí se sube y aquí se repliega, hace una pequeña valle y vuelve a subir por aquí, y volvemos a cambiar el tono un poco más oscuro. Voy a ponerle también ultramar. El neutro Y aquí volvemos a oscurecer un poco esta mancha. Aquí. aquí quiero un poco de humedad. Pero... Ahora... Aquí quiero un poco de humedad. Parte de aquí, sí, más ultramar, sombra natural, ultramar, y vamos a ver, nos sale esta mancha como queremos, sí que se funda un poco. Sí. Y nos vamos un poco más para abajo. Y otra. Lo más importante es respetar la parte de la geografía, ¿eh? que sube y baja. Después, si esta mancha está aquí un poquito más aquí, bueno, si no nos, más o menos. No nos preocupes para esto, pero sí que para el general sí. El ritmo general de, de esta forma eh, del que hace el monte aquí de que hace este prado así que hay que respetarlo aquí se acumula la insolubación y aquí se libera un poquito más de humedad para abajo por aquí vamos a darle un poco más de margen por aquí neutroctil un poco más intenso Aquí hace falta una mancha así. Nos replegamos un poco. Aquí y otra mancha por aquí. Ahora voy a poner un poco más de naranja hacia allá. Y aquí también. Por aquí que se junten aquí. Y aquí hay otra mancha. Sombra natural. Así. Y por aquí. Seco, exceso de pintura. Y voy a hacer un rascado, voy a voy agotar el pincel un poco y voy a venir por aquí, así rascado por aquí otro rascado por ahí Bien. venga, vamos a darle un poco de oscuridad también a este esta zona de aquí que ha bajado ido moviendo la pintura y ya podemos trabajar un poco más estables no hay tanta humedad y en la base estos puntos voy a poner un poco más de azul un poco por aquí por aquí Venga, vamos a ir avanzando hacia la derecha, recojo un poco de color, y aquí otras manchas. Necesito un poco de humedad, un poco de humedad por aquí, sí. sombra natural sumo suma natural a esta esta, esta, esta esta mezcla de aquí más intensidad un poco de neutro tin y naranja y volvemos a manchar más intensidad sobrenatural Neutro team. y aquí quiero un poco más de color, que ido apagándose, y aquí he ido bajando la humedad. En contrapelo disparo esto, un poco más de naranja. Ahora aquí. Y voy a dar un Sí. Un poquito más oscuro con el neutral tin. Y hago lo mismo por aquí. Seco un poco el pincel. Sí. Un poquito más oscuro. Rasque. Y de aquí también. Y aquí arriba. Vamos a darle un poco más de presencia. Venga, voy a manchar con más oscuro. Neutrotini nos vamos a esta parte de aquí. Más oscuro. Neutrotini naranja. Más neutrotini. Oscuro. Un oscuro poco de chuchu por aquí voy a tapar aquí esta parte de aquí así y bajamos Y, un y naranja, otra vez y un poco de sombra natural. Tiro pigmento. Y... Todo para afuera. Por aquí. Ah, aquí. Seco. Entonces el seco. El seco abro un poco algunos ruidos por aquí voy a neutro con naranja neutro y voy a tirar un poco de ruidos por aquí sí aquí más naranja un poco de chuchu por aquí. Unas manchas más. Con el perla ahora. Quiero, quiero meter más humedad, el otro lleva más humedad que el perla. Y, contrapelo. Cuanto más accidental, mejor. Falta mucho más, por aquí voy a nutrir un poco más esta parte de aquí, Estoy un poco pobre. Sí. Vuelvo a poner pigmento por aquí y me voy para allá. Ultramar, Neutro Team y algunas manchas más oscuras por aquí. Esto aún no tengo húmedo yo. y algunas manchas así vamos a secar esta parte de aquí no la toco más ahora y ahora voy a poner un poco de humedad por aquí y voy a poner más neutro tiene la mezcla y voy a trabajar un poco más esto por aquí Un poco de naranja la mezcla. Me voy por aquí. Vale. Vamos a dejar aún faltan sombras no quiero meter más de lo necesario voy a coger el naranja y voy a poner un poco de naranja por aquí aquí esta línea de aquí lo voy a dejar así voy a dejar secar ¿eh? voy a dejar secar esto antes voy a poner un de secar voy a poner una línea de tono que Vamos a dejar secar esto. Bueno, vamos a hacer ahora las sombras y después ya, ya retocaremos. Tocaremos también un poco es algún pincelado en seco y tocar los grises, aumentar aquí el tono, el, digamos, el aumentar el gris o oscurecer más en esta zona de aquí y ya retoques, líneas y un poco de dibujo. Ok, venga, vamos a por las, vamos a por las sombras, vamos a humedecer un poco todo, Chuchu por todas partes, humedecer, voy a suavizar un poco esto, humedezco y paso un poco, uy, ¡no, oh, oh. el perla y voy a poner neutral tin un poco de ultramar y un poco de carmín vamos a ver y sube y quito más de azul por aquí por aquí un poco más azul y un poco de caos Qué okay, toás ultramar, Carmín neutral, tomar de agua, rebajar, que hay una línea intensa, Quiero un poco más de humedad aquí, cuidado, aquí así, línea poquito más de humedad aquí, uh, un poco más de humedad por aquí, y, uh, dibujo, y por aquí también, un poquito más de neutro, un poquito de humedad, Aquí, así por aquí, toda esta será es una mancha que después hacemos. Voy a humedecer este lado de aquí un poquito más. Aquí quiero que se funda más la pincelada. Ahí. muy difuso esto Vamos a ver, aquí. un poquito más en el sí. un poco más de humedad también ya y otro y por aquí por aquí y aquí carmín una mancha más visible aquí por aquí aquí también mezco un poco por aquí y hay una línea así bueno, nos pasemos voy a coger este pincel y hacerle aquí Trotín. y esta parte de aquí un poco más azul, más frío esta parte de aquí esto así Sí, está velando mucho. Por aquí también. Un poquito más por aquí. Y a lo lejos. Voy a un poco por aquí. Con cuidado. No se despierte mucho el color poquito más de carmín, ultramar, neutro, tín. y aquí uno más oscuro, aquí, unos bises por aquí ya que se ha manchado y voy a intensificar algunos ya por aquí con la perla. más intenso aquí y Y aquí que ha bajado la intensidad, aquí voy a dar una mancha más. Con otro tin, un poco de carmín. Y aquí, aquí así. Como va a bajar la intensidad, ya marco un poco más aquí. Y aquí. Muy bien. Voy a humedecer un poco. Aquí falta una mancha. Aquí me falta una mancha de gris por aquí. Ya está. Y explicamos, explicamos este pequeño descenso del, del, del, del suelo. Vamos. Así, se acabó. Bueno, voy, a, voy a coger humedecer un poco aquí arriba un poco más de gris aquí. Aquí un poco más de gris voy a humedecer por aquí arriba y aleatorio así Voy a poner neutral tin con naranja, neutral tin, grutamar, sombra natural. Y voy a intensificar aquí arriba. ahora aquí voy a coger el perla neutral team naranja neutral team sombra natural y más neutral ahí está neutral team voy a darle bastante fuerte aquí con esto poquito más por aquí aquí un poco por aquí voy a secar el pincel algún rascado por aquí rascado. quito de rascado por aquí también bueno usaremos. Y aquí también. Aquí. Y aquí un rascado que venga de fuera. Así. Venga, ultramar a esta mezcla de aquí con un poco de carmín. Y vamos a hacer un poco de dibujo por aquí un poco de rascado y haremos un poco la sombra de este justo aquí ya está queda aquí y haremos una línea de bien y otra línea algunos puntos por aquí ruidos por aquí y ahora con el pincel quitar un poco de tono por aquí ¿Sí? Así. queréis cogemos un poco de wash y lanzamos un poco de gris por aquí Voy a coger un poco de Grey of Grey, que es un gris ya muy pálido. Este tono ya me mira bien para este punto de aquí. Un poco por aquí. Y sí, directamente el tubo. Y aquí... Este pincel voy a coger el sombra natural, un poco de ultramar, y voy a dar un poco más de cuerpo a, esta, a este arbusto por aquí. aquí así bueno ahora si queréis podemos hacer algunas algunas marcas por aquí Opa. Vamos a dejar que seque. Sombra natural, con un poco neutral tin. Y vamos a hacer algunas líneas por aquí. Vamos a poner alguna algún puntito más por algún sitio, voy a neutral team con el sombra natural y quizás un poquito más, reforzar uno por aquí. Sí. Hay una línea que atraviesa por aquí que no la voy a poner. Pero igual me hace falta algunos oscuros por aquí atrás. Y un poco más oscuro aquí. Y alguno más oscuro por aquí. Así. Y aquí. No de esta mancha por aquí. Ah, sí. ¿Y tú?